Hola, ¿cómo están? Me llamo José Guadalupe Posada. Soy de México. Nací el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, México. Cuando tuve 16 años, trabajé con José Trinidad Pedrosa. Aprendí el arte de grabado y litografía. Trabajé en el esfuerzo donde miembros de la comunidad discutieron temas políticos y sociales. Ayudó a formar mis opiniones políticas y mi arte. En 1887, fue un profesor de litografía. También, mis ilustraciones en las noticias ayudaron a personas las entienden. Muchas personas no podían leer en ese tiempo. Muchos me consideran el fundador del arte moderno mexicano. Mis dibujos son muy polémicos. Están llenas de sátira política. Sin embargo, mis dibujos se utilizan para el Día de los Muertos. Muchos son dibujos de calaveras. Durante mi carrera, dibujé casi 20,000 ilustraciones. Algunas de mis obras de arte incluyen La Catrina. Es una calavera que lleva un sombrero con flores. Otra es La Revolución. Es una calavera que monta un caballo y con una bandera. El caballo está corriendo encima de cráneos. Oh, también. Morí en el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México. Sí, estoy muerto. Sin embargo, se sigue utilizando mi arte. Ves la Katrina durante el Día de los Muertos todo el tiempo.